Hey, antes de comenzar el vídeo, les invito a que se suscriban Y que dejen en los comentarios cuál es su arma favorita del juego La mía es la MP40 Sin nada más que decir, dentro vídeo Cuando caes en mil y no hay nadie ¡Santísima Virgen del piso del Metro Hidalgo! ¡Un milagro! No marches, un es milagros no pasan en las rosas de Guadalupe Cuando tu amigo no deja de robarte las kills Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple los que juegan clásico. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica ja, ja. Los que juegan clasificatoria. Cuando pides un Hydro y tu compa quiere quitártelo. Ah no mi hermano. Consigue la tuya. Cuando matan a todos tus compas y te dicen que te pongas a campear para ganar puntos. No me pidas que deje de ser hombre. Cuando matan a tu compa por ir solo y no esperarte. ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Cuando estás jugando en una sala privada y matas a tu compa que está en diamante. Y ahora quieres jugar contra Donato. Cuando tu amigo se mata con su propia mina. Eres un grandísimo estúpido. Pero tú te mataste con el lanzapapas. Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo. Cuando tu compa tiene media hora disparándole un vato y vienes tú y le robas la kill. <risa> ¡Mi corazón tiene pura maldad! Cuando ya mataron a todo tu equipo y te quedas solo contra escuadra. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. ¿Eh? Venir a por mí, venir a daros de, de hostias conmigo, hijos de puta. Cuando estás jugando y te encuentras a un enemigo con lanzapapas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando estás jugando clasificatoria con tu escuadra y al primero que matan es el heroico del equipo. Y que Dios se apiade de nosotros. Cuando ves que el novato del equipo se tira en mil. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Cuando tu amigo te deja morir para poder lutear tu cadáver. Oh, la decepción. La traición amigo Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya, se va a arrepentir Cuando tu amigo dice que no le gusta el lanzapapas Tal vez no en burros No existe ser más poderoso que Thor, excepto Donato, ese tipo es un dios La verdad, las cosas como son No puedo argumentar nada ante esa lógica Menciona algo más inútil que la ballesta Cuando todos tus compas tienen skin chingonas, menos tú. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Cuando matas a 15 personas. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Pero en modo clásico. Eres una vergüenza para la naturaleza. Te sudan los dedos al entrar en top 5. Niéguemelo. Cuando le dices a tu novia que te vas a dormir, pero te quedas jugando Free Fire. Simpson, usted es diabólico. Cuando caes en pic y no encuentras armas no tengo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo no, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo Gwen bueno, conoces al men que se baja una escuadra puro puños Al macho En el mundo no existe objeto más duro que el escudo del Capitán América Excepto el en Free Fire, esa mierda aguanta una bomba atómica No puedo argumentar nada ante esa lógica cuando subes heroico. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Pero campeando en factory. Tú has nacido, guy. Aunque cueste, hay que gritarlo. Soy gay. Cuando estás jugando clasificatoria en dúo y matan a tu amigo el pro. No, no, no, a Cuando eres nuevo y tus amigos te dicen que te tires en mil porque ahí no cae nadie. Pues esos bastardos me mintieron. Cuando el que no tiene skins te dice pobre. <risa> <risa> ¿En qué derecho lo dices tú. Cuando estás en top 5 y tu mamá paga el wifi. Hoy perdí más de lo que pero tú tienes datos. Pero no es tiempo de lamentos. Hey, si les gustó el video no olviden suscribirse para más contenido como este. Y si quieren una segunda parte revienten el botón de like y compartan con sus amigos. Hasta la próxima.